al paciente VIH, VIH positivo, con ella vamos a hablar o ella va a hablarnos de este tema, así que buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo? bien, ah, muy bien, contenta de estar por acá con ustedes. un placer verte, cuéntanos, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Todo perfecto, muy bien. Qué bueno. Bien. Buenos días, buenos días doctora, aquí está Fulvio besta? Qué placer verla, Ay, doctora, qué estoy placer. muy contenta de verla, aunque sea por televisión. Ay. General, <ríe> con... <ríe> aunque sea por <ríe> televisión. Qué ah, placer, bueno. qué placer poder eh, escucharla en sus conocimientos. Ay, gracias, Fulvio. Y miren, no, ahora que estamos hablando de ustedes de varias aplicaciones de la ley y demás, quiero que también hablemos de eso. Eh, el primer caso de VIH sida sí, se reportó en la República Dominicana en 1983. ¿sí? Después se crea la ley eh, 55 eh, del 93, donde además habla de eh, no hablar de todos estos cuidados y apoyo que debe de a los pacientes eh, con VIH positivo, habla de la obligatoriedad, ojo, obligatorio que todo centro de salud público o privado que realice pruebas de VIH tenga la consejería pre y post prueba. Ahora yo les pregunto a ustedes, los que están en casa y a nosotros, los del programa. ¿Cuántas veces? Porque la prueba de VIH se hace de manera regular, o sea, por ejemplo si, uno está, si una mujer está embarazada le mandan a hacer la prueba de VIH, eso es de protocolo, si una persona se va a hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, se le manda a hacer la prueba de VIH ¿sí? y además de eso es recomendable que cada cierto tiempo toda persona que tenga una vida sexual activa se haga todas las pruebas virales incluyendo el VIH todos Hemos tenido en algún momento donde sabía que realizamos una prueba de VIH, pero ¿se nos ha hecho la consejería pre y post prueba. Creo que en la mayoría de los casos, lamentablemente, la respuesta es no. Y ojo, desde 1993 está regulado. ¿Por qué? Se han hecho un unos de tratados internacionales donde se ha dicho, esto es una pandemia también el VIH, ¿cómo tratarlo? Eh, cuál es el apoyo necesario y se han creado protocolos internacionales. Entre esos protocolos internacionales sale la Consejería Pre y post voy a comentar un poquito de qué es, cuál es su importancia. Esta Consejería Pre y post prueba debe realizarlo los psicólogos, ojo, psicólogos, no la bioanalista, no un médico, no una enfermera, psicólogos, como bien lo la ley. Entonces, los psicólogos que estén entrenados en esto, en República Dominicana, de he hecho, hay un protocolo que está ajustado a los protocolos internacionales, hay un documento muy bueno, eso sí hay que destacarlo, que realizó el Ministerio de Salud Pública en el 2018. Excelente, bien detalladito, parte por parte, ajustado a todos los estándares internacionales, donde dice que siempre que usted vaya a hacerse una prueba de VIH, que sea de rutina o porque hay una sospecha, pues efectivamente puede tener esta enfermedad, un psicólogo previamente le da una charla informativa, ¿sí? ¿Qué se habla en esa charla? O sea, antes de usted hacerse la prueba, ¿sí? Usted tiene que firmar un consentimiento informado y tener una charla. En esa charla se le explica qué es el VIH, qué es el SIDA, qué síntomas hay, qué hacer en caso de tenerlo positivo, cómo prevenir el contagio del VIH-SIDA. ¿Para qué? Para preparar a la persona en todos los sentidos. Si la prueba llega a ser positiva pues que la persona esté más informada y digamos no se anguste y sepa qué hacer, aunque va a haber una, una consejería post prueba. Y si es negativo, que la persona sepa qué medidas debe tomar para continuar en salud, para prevenir el contagio de VIH/SIDA, Pero acá en la mayoría de los lugares no se hace. La post prueba independientemente de que el resultado sea negativo o positivo, también es obligatorio la orientación postprueba. La preprueba puede hacerse grupal, ¿sí? eh, de grupos pequeños, muchas veces se pasa un videito informativo acerca de lo que es el BIA, que cuidados. ya la postprueba debe, debe entregarse de manera individual el psicólogo que hace la consejería y la persona. Si es negativo el resultado de la prueba, pues vuelve y se refuerza algunos elementos de prevención, ¿sí? cosas como el uso del condón, eh, tener cuidado con la promiscuidad, y bueno, todos estos elementos supremamente importantes, cuidado por ejemplo con el sectoral, porque nosotros pensamos en el condón cuando estamos hablando ahí del sexo a nivel corta genital, pero qué pasa cuando es el sectoral, cómo poder cuidarnos en ese sentido, que otro tipo de riesgos tenemos eh, de contaminación, de contagio. Bueno, si la prueba es positiva, hay un protocolo en el que se activa la primero a nivel de contención emocional, porque desde luego cualquier persona se angustia de saber que está contagiada con el VIH, que es una enfermedad, pese a los avances, pues de todas maneras complicada y delicada, entonces hay que contener emocionalmente a la persona, por eso es que debe ser un psicólogo, ojo, no un psiquiatra, no el médico tratante, no el bienalista, no, el psicólogo, porque el psicólogo es el que tiene entrenamiento para contener, el psicólogo, más allá de ser el, el profesional de la conducta, como es que lo llamamos, el psicólogo es el experto en manejo de emociones, Manejo de emociones, el único profesional experto en manejo emocional. Entonces, el que tiene el entrenamiento para atender la posible crisis que puede hacer esa persona. Después de que se estabiliza la persona, entonces va toda la parte informativa. O sea, explicarle a la persona que hoy en día esto ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica, que existen eh, medicamentos, ¿cierto? Los retrovirales que debe consumir toda su vida. Y que si lleva un estilo de vida saludable, si toma sus medicamentos y tiene sus chequeos médicos, tendrá una vida estable, sano, no va a tener dificultades, que puede llegar a tener una carga viral mínima. Y ahí se le hace el referimiento al sistema integral de salud. quien provee de manera totalmente gratuita los medicamentos? El Estado los provee como bien lo hacen todos los países a través de estos acuerdos internacionales que se han hecho. Entonces, es muy importante. Ahora, recientemente, el Ministerio de Salud Pública está haciendo un poquito más de presión en los centros médicos eh, privados con esto de las certificaciones, de las acreditaciones, para que cumplan con todos los requisitos, incluyendo esto. Así que yo animo a las personas y a los centros médicos que cumplan con esta normativa, Esto no es para molestar, eso... no, es que hemos visto casos de personas que no les han salido de esta noticia y lamentablemente salen a quitarse la vida, o están tan angustiados que se van conduciendo, se chocan, o sea, un montón de situaciones trágicas que ha ocurrido por no seguir los protocolos, para eso hay profesionales de cada área, y los psicólogos, tenemos una labor supremamente importante en el área de la psicología de la salud. Incluso es muy recomendable, esto claro, ya no es obligatorio por ley, ¿verdad? Esto ya no es parte de la consejería que habla eh, la ley 5593, sino es muy recomendable que las personas que tienen VIH cada cierto tiempo tengan un proceso de acompañamiento psicológico y especialmente en inicio, así como pasa con los pacientes de cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad. Eh, delicadas catastróficas, crónicas necesitan el acompañamiento para asimilarlo y además porque recordemos que el VIH es una enfermedad inmunológica si mi sistema inmunológico está deprimido estoy alterado emocionalmente sucede que mi sistema inmunológico también está más deprimido y me hace más vulnerable a que esta enfermedad avance incluso me hace vulnerable a otro tipo de enfermedades que pueden llegar asociar a ya el problema inmunológico que hay debajo. Así que yo animo a todas las instituciones, a las personas que tienen esta dificultad de salud, que busquen apoyo profesional. No sé si tiene alguna pregunta, chicos. Bien, gra gracias, doctora. Muchas Muy gracias, a la doctora Manjarres. Eso del tema del VIH fue en su momento, todavía sigue siendo... Eh, complicado, sí. pero en ese momento fue todavía mucho más por lo que implicaba esa y, la, y, la, y el desconocimiento exacto, ya hoy es distinto sí así es, bueno eh, hubo que trabajar mucho sobre todo con el asunto de los de, de la discriminación por VIH, era, sí. era, era difícil gracias a la doctora Andrea Manjarres por su comentario siempre atinado, siempre profesional, siempre informativo y orientado.